Notable corrección del IBEX 35 en la primera jornada del mes de abril. Repsol es el valor que más sube dentro del selectivo español, impulsado por el recorte de producción anunciado por LOPEP y sus aliados. Además del crudo, otras importantes petroleras como Exxon también suben con fuerza este lunes. A la espera de nuevas referencias que puedan mover el mercado en las próximas jornadas, este lunes se han publicado los datos del PMI manufacturero de marzo en la eurozona, que sigue en declive y cae a mínimos de cuatro meses, así como en Estados Unidos, que se contrae por quinto mes consecutivo. En el plano empresarial, la Fiscalía Suiza investiga que la compra de Credit Suisse por parte de ubs haya cumplido la legislación pertinente en el país helvético. Además, según publica el diario Sontang Zeitung, UBS reducirá su plantilla entre un 20 y un 30% tras completar la adquisición de la entidad suiza.